Me has amado cada día, es imposible que ahora, de la noche a la mañana, ya no ames a tu amigo. Si pudiera verte ahora, y mirarte fijamente a los ojos, Darías cuenta de algo, yo soy feliz contigo Si pudieras verme ahora, notarías que sueño contigo Lo verías tan claramente, como ahora tú sueñas conmigo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 el amor no se acaba fácilmente El amor cuando dos almas se aman Pone en marcha a ambos para quererse Lo mejor que ahora nos pasaría Sería volver así del uno al otro Si me has amado me amas todavía